Te propongo como segundo ejercicio tomar el mismo desafío que hicimos hace un ratito, pero ahora ejecutarlo utilizando las herramientas que te acabo de mostrar. O sea, Se trata de escribir un programa PHP que emita la suma de dos números almacenados en variables. La idea es entonces primero ejecutarlo como un programa, después usando el modo interactivo y por último usando el modo en línea. Tómate 5 minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Te voy a mostrar cómo lo hago utilizando, escribiéndolo como un programa. Lo primero, como siempre, es abrir PHP. Después voy a definir la variable 1, a la cual le voy a asignar un número 5. Voy a definir la variable 2, a la cual le voy a asignar un número 3. Por último, voy a emitir la suma de la primera variable más la segunda variable. Voy a guardar el programa como suma.php y en la terminal voy a escribir php suma.php y acá vemos el resultado que es el número 8. Ahora voy a hacer lo mismo pero utilizando el modo interactivo, Con lo cual lo primero que hago es abrir el modo interactivo, voy a definir una variable 1 a la que le voy a poner el valor 5. La variable 2 a la que le pongo el valor 3. Y por último voy a hacer la emisión de la suma de estas dos variables. ¿ok? Ahí me dio el valor 8. Por último entonces te voy a mostrar cómo lo hago desde la línea de comandos con eh, ejecución en línea. Acá puedes ver el resultado que da el mismo número 8. Una aclaración que es importante hacer es que... fíjate que acá usé el menos "-r", usé la comilla simple. Esto lo tuve que hacer por una... Nada, simplemente un tema de cómo el sistema operativo interpreta los comandos. Si pongo la comilla, la comilla doble, el sistema va a intentar interpretar este peso. Si va a ser alguna cosa rara. No importa. Simplemente tenerlo en cuenta que... Mejor usar como delimitador del comando el, la comilla simple